Disfruta. No te preocupes que ya trase mi ruta 23 pizarras, mi Jordan la seruca Perro que no la trae tampoco la pregunta Fuera de aquí que entro como punta Pásame la base que el perro la ejecuta Alto voltaje que te electrocuta Un 2 como tu y un 3 de Jorge Luis pa' que no la escupa Me estilo tan gigante